Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Bueno, miren, estoy con Claudia su Vela trabajando y aparece una palabra de, de mucho uso habitual. ¿sabes? Sobre todo hace unos años era muy común, eh, digamos, esos espectáculos de, de vedettes, esa gente que, digamos, que anda con algunos paños menores y mostrando todos sus atributos en los teatros de revistas. Y, y dijimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo ponemos la palabra? Porque está castellanizada. ¿sabes? Nosotros buscamos Vedette acá en el diccionario, el panhispánico de dudas, acá. ¿Y qué encontramos? Que es una adaptación gráfica propuesta para la francesa Vedette, ¿eh? artista principal en un espectáculo de variedades. Bueno, no, me parece que esta definición no no es demasiado, no da la idea de lo que realmente es una Vedette. ¿no? Su plural es Vedettes, ¿eh? las admiraciones apuntan a las Vedettes, ahí tiene un ejemplo. ¿Mm? Eh, ahora, yo estaba trabajando y le digo a Claudia, mira, vamos a hacer una cosa. Buscamos entonces a ver qué pasa. La palabra bedet ¿cuántas veces aparece? bedet así como está escrito acá, 2.770.000 resultados. Y ahora vamos a poner Vedet. ¿Eh? Miren, hay Argentinas, Uruguayas, de todo. Hasta una vez embarazada y todo. Como bedet y que nos encontramos 23 millones, es una locura. Sé que hay muchas chicas que se dedican al vedetismo, y muchos políticos también, y escritores, no le digo nada. 23,200 mil, es de terror. Digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a usar el sentido común. ¿eh? Le mandamos vedet ¿eh? directamente con doble T, como la conocemos todos, y listo el pollo. Esto es para mostrarles que una cosa es lo correcto y otra cosa es lo adecuado. Lo correcto sería poner vedet con una sola T, como lo vimos recién, ¿eh? directamente. Ahora, lo adecuado, ¿y lo adecuado qué lo da? Y el uso, hay 23 millones contra 2 millones, bueno, ponemos la que tiene 23 millones, por una cuestión de uso, porque aparte esa palabra funcionaría como una piña en el ojo, fíjense, hoy la vedette era el show mismo, ¿eh? Fíjense ahora, a ver qué les parece. Hoy la vedette era el show mismo. ¿Vos qué opinás, Claudia? Sí, mucho mejor. El contexto manda y el sentido común también. Bueno, el sentido común hace que sigan poniéndole muchachos purales arriba a este canal, a Negra Cortalezia, a todo, todo el taller de continuación Estamos rompiendo la mal, ¿eh? Ya llegamos, ¿saben lo que es un canal de literatura que ya está pisando los 15.000 suscriptores? parece como me decía Nico Amelio Ortiz parece que hay gente que todavía le interesa ver dónde va una coma ¿eh? y eso realmente habla muy bien de todos ustedes, mi querida audiencia hasta pronto